Hola, ¿qué tal, nordestano? Un saludo, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo. Gracias a Dios, pues nos permite llegar hasta cada uno de sus hogares. Y como de costumbre, iniciando esta semana, las noticias para hoy serán las siguientes. En el ámbito internacional, el presidente de Ecuador e indígenas alcanzan acuerdo para poner fin a las protestas en ese país, a continuación, celebraciones en el Ecuador por acuerdo que revoca desmonte de subsidios. Se impuso Ecuador. En el ámbito nacional, consternación en Santiago tras las muertes de tres jóvenes en un accidente de una misma familia. Leonel Fernández reitera fraude electoral en su contra. Tempranito el discurso, hoy, ahí está... Protestan frente a la Junta Central Electoral por el supuesto fraude. Hace apenas unos momentos así estuvo el escenario. A continuación, en el ámbito local regional para hoy, las noticias también. Denuncian joven desaparecida en Ojo de Agua, Salcedo. Ahí está la persona que involucran en este caso. Matan hombre próximo a un supuesto punto de drogas en Pimentel ahí está, lamentable esto apresan acusado de ultimar este otro en Pimentel a continuación también le ampliaremos, no se lo pierda demandan la instalación del servicio 24 horas de energía en distrito municipal La Peña, la junta de vecinos llegó hasta acá afectados por el fraude financiero de MUNE SRL realizan eucaristía Oh Dios, han hecho de todo estas personas. Apresan joven, acusado de agredir mujer dentro de una discoteca aquí en San Francisco. Él también resultó herido. General llama a la sociedad, a la familia, a contrarrestar, unificarse para contrarrestar la violencia. Y eran hombre de un machetazo en la cara. Esto fue en Villa supuestamente por una deuda económica. Hombre hiere otro de una puñalada o de varias puñaladas. Esto fue en la comunidad de las cabullas. Él explica lo sucedido. Mujer hiere hombre de una puñalada en el sector Olimpia, aquí en San Francisco de Macorís. Estas y otras informaciones estaremos ampliándola al regreso. Usted acomódese. Ya inició la fuerza informativa. ¡Sobre todo! El presidente de Ecuador e indígena alcanzan acuerdo finalmente para poner fin a las protestas que se han este estado llevando a cabo, que se han estado librando en este país. Así que Lenín Moreno y el movimiento indígena alcanzaron ayer un acuerdo para poner fin a, la, a las protestas que estallaron hace 12 días tras la decisión del gobierno de derogar el decreto que eliminaba subsidio a los combustibles. Vamos a ver esta información. Adelante. Que deja sin efecto el decreto 883. Un acuerdo no significa ganarlo todo. Un acuerdo significa ceder, ceder algo. Por eso digo que poco queda por decir. Qué bueno, qué bueno que la palabra que en esta última instancia más se ha repetido ha sido la de la paz. Con esto, decirlo a todos los presidentes de las naciones y pueblos del Ecuador, informar a todas nuestras bases que se levanta. La medida, de hecho, en cada uno de nuestros territorios. Por la libertad. Bueno, un acuerdo también significa ceder. No es que todo prácticamente está definido. Y esto es lo que ha hecho el presidente Lenin, ¿eh? Donde se impuso esa masa y esos indígenas. Y ya ustedes ven los resultados. A propósito de esta misma información, hay celebración en el Ecuador, ¿eh? Por acuerdo que revoca el desmonte del subsidios, así que miren cómo los indígenas inmediatamente comienzan a celebrar, a tirarse a las calles. Ahí vemos las imágenes y vamos a ver entonces adelante. ¿Cuántos días de sacrificio no fueron en manos. Nosotros quedamos, dijimos, conversamos internamente que nosotros. Si no ganábamos, no nos íbamos. Pero hemos luchado hasta la muerte con todos los compañeros. Pueblo indígena, nunca hemos caído. Se impuso el pueblo indígena, señores. Así que ya ustedes ven, se impuso el pueblo indígena. Conternación en Santiago, tras la muerte, las muertes de tres jóvenes, miembros de una misma familia. Mírenlo ahí, los tres jovencitos, incluso junto a sus padres. ¡Wow! Qué pena, señores, qué impactante esto. Residentes en el municipio de Navarrete de Santiago lamentaron la tragedia donde tres jóvenes de una misma familia murieron este pasado sábado durante un accidente de tránsito en la autopía o autopista Joaquín Balaguer cuando regresaban de la universidad. ¿Ustedes escucharon esto? Cuando esos tres jóvenes regresaban de la universidad, los hermanos Emanuel Mercado Reyes, Samuel Mercado Reyes y Luis Alberto Mercado Reyes eran los únicos hijos. Mírenlo ahí, señores, del matrimonio de Luis Mercado y María Teresa Reyes. De 20 y 25 años, estos tres muchachos estudiantes. Qué pena. Veamos. Murieron a causa de poli severos, múltiples traumas, por lo que de su nombre se llamaba Manuel Mercado Reyes, ellos eran dos mellizos y otro de más viejo cada mellizo tenía 20 años de edad y el más viejo tiene 26 años de edad que se llama Luis Alberto Mercado. Emanuel Mercado Reyes y Manuel Samuel Mercado Reyes Es un acontecimiento triste Fueron tres jóvenes que ni siquiera pertenecen a los desafortunados, que no han tenido oportunidades porque esto la han tenido y tra estaban tratando de, de superarse y la verdad que el destino ha sido cruel con esta familia. Es una pérdida lamentable para la juventud de Navarrete y vamos a decir del país porque son, era un futuro para nuestra nación. Era el ejemplo que todo, todo padre y toda madre necesita para sus hijos. Señores, hay hechos que son conmovedores, este es uno de ellos. Similar, ¿verdad?, a lo que ocurrió aquí en San Francisco de Macorís con la pérdida de esos jóvenes. Estos tres eran miembros de una sola familia, de un mismo hogar, y los tres murieron en ese fatal accidente ocurrido en Navarrete. Qué pena, qué triste, mírenlo ahí los tres jovencitos. Venían los tres junto a sus padres de la universidad. Tres cajas. ¡Wow! Impactante esto, señores. Leonel Fernández reitera fraude electoral en su contra. Un discurso que todos los eh, estábamos atentos a escuchar desde anoche. He escuchado muchas personas y que me trasnoché, que quería escuchar porque se había dicho que era temprano, que luego que fuera a las 11 de la noche, pero finalmente fue a las 7 de la mañana de hoy donde Leonel se pronunció al país. Y dijo algunas cositas, prácticamente la misma denuncia del fraude Agregó los puntos que según él, donde se ejecutó y donde estaban ubicados esos hackers Y dice también el origen de dónde se produjo todo esto Vamos a escuchar parte de los pronunciamientos la mañana de hoy Del presidente del PLD, Leonel Fernández Adelante <risa> Las elecciones primarias simultáneas del pasado 6 de octubre adolecieron de notables vulnerabilidades, inocultables deficiencias y sensibles irregularidades que afectaron la integridad del proceso electoral. Según el informe de participación ciudadana, se observaron propuestas de compra generalizada de cédulas en el 30% de los recintos pero además de compra masiva de cédulas, hubo un desconocimiento del proceso de votación de parte del 27% de los electores, equivalente a más de mil votos. Eso revela de manera preocupante la falta de capacitación de la ciudadanía acerca del nuevo mecanismo de votación. Para el 4.5% de los votantes, es decir, para más de 100.000 personas, las pantallas de las máquinas de votación no permitieron la correcta selección de los candidatos. Eso, naturalmente, arroja serias dudas sobre la integridad y eficacia del sistema automatizado de votación. Nuestra lucha no es por una candidatura presidencial. Nuestra lucha es por devolverle dignidad a la política. Es por el fortalecimiento de nuestras instituciones. Es por la consolidación del Estado de Derecho. Es por el respeto a la Constitución. Nuestra lucha es, sobre todo, por la supervivencia de la democracia en la República Dominicana. Ahí está Lionel, ya ustedes escucharon, según él, por qué es la lucha. Decía Lionel que los puntos estratégicos donde estaban ubicados los hackers, de donde se materializó este supuesto fraude electrónico, fue desde la capital dominicana, en un punto en la capital, otro en Punta Cana y otro en Casa de Campo, La Romana. Desde ahí era que estaban operando, ¿verdad? Según él, esos hackers de origen, si no mal recuerdo, decía él esta mañana, la cabeza principal es un libanés. Un libanés, según decía Leonel Fernández. Y decía también, recuerden ustedes lo que pasó meses atrás, creo que fue en el mes de julio, junio, un incendio. En la junta dice leonel que esto formó parte también para orquestar el fraude que desde ahí fue que se comenzó a planificar todo a propósito de esto protestan frente a la junta central electoral la mañana de hoy leonel inmediatamente llamó a sus seguidores para que llegaran hasta la plaza de la bandera frente a la junta y hoy la manifestación que veremos a continuación ahí vemos las imágenes de hace apenas unos momentos cuando leonel también se pronunció ante la multitud que acudió Así que ahí está, vamos a ver un poco de lo que ocurrió la mañana de hoy Bueno, solo imágenes, ahí están imágenes acabaditas de llegar en vivo De cómo se encuentra todavía, ¿verdad? A estas horas de la mañana De mediodía ya la Junta Central Electoral Custodiada, militarizada totalmente debido a la multitud que se esperaba Que llegara acompañada de Leonel Fernández Quien ha dicho que eh, hace un momentito dijo, están encogido. Iremos a las instancias internacionales eh, para que esto sea declarado nulo, la victoria de Gonzalo Castillo. Bueno, miren señores, yo tengo aquí en este momento al joven Hailey Santana Isiano. El joven Hailey Santana Isiano es un joven un joven paciente de diálisis. Eh, se tiene que dializar y necesita, aquí está, saludo hermano, saludo, Hailey mamá. Santana Isiano. Usted ha venido donde nosotros porque tenemos la información que necesita eh, tres pintas de sangre. Sí, tres pintas Hablen de un sangre. un poquito, ¿cuál es su situación de salud, eh, Yo caí en, en diálisis hace un año y ocho meses. Hay una diálisis que es peritoneal, que es de agua y otra que es de sangre. Yo cada cierto tiempo tengo que transfundirme sangre. Ya yo he tocado toda la puerta... Y he quedado sin recursos, hermano, con esta enfermedad. Wow. Yo me dializo tres veces a la semana, martes, jueves y sábado allá en el hospital. Yo tengo, eh, yo me sí. hice un hemograma, salí con hematócrito en 18, necesito ponerme tres pintas de sangre. Eh, la sangre cuesta 3,700 cada una, yo no lo tengo. Tres lo pintas. Verdad. Tres pintas. Necesitamos entonces tres pintas de sangre, cada pinta de sangre cuesta... 3.700 sería un total de 11.100 pesos. Exactamente. 11 Mañana me, me toca la diálisis, porque ya un paciente de diálisis, ya como yo, es crónica. Yo tengo mi papel y aquí te ve que esto no es que uno anda inventando ni cosa tengo un catete aquí también. Sí, sí. así mismo es. Usted ha querido traer esto, ¿verdad? Para mostrar sí, la transparencia Ahí está de lo que este muchacho está diciendo que en realidad necesita de la mano amiga de nuestros amigos televidentes como lo hemos hecho en otra ocasión ahí está parte verdad de lo que le indica y eh, vamos a ver si podemos conseguir en el transcurso del programa que eh, está llamada tenemos una llamada buenas tardes quién me habla y desde dónde buenas tardes soy milagro gonzález que voy a donar dos mil pesos wow doña milagro gonzález milagro ¿Usted Ajá. puede hacernos llegar ese dinerito aquí? Es que yo no tengo, no hay quien lo pueda venir a recoger. Bueno, pues deme su dirección o su número de teléfono para que él, es él que va a pasar, mírelo aquí. Ok, ok. Deme é, su lo... teléfono para que él la llame cuando eh, salga de aquí. El 809-244-2999, ¿Sí? esos es en los piantines, cerca de la DNC de yo estoy. Muy bien, él va a pasar por ahí, enfóquemelo una vez más, señor director, mírelo ahí mi doña, es él, ¿eh? Ok, sí, si ya él, lo Otra persona que vaya, no, es el que va. Ok. Dos mil pesos, muy bien, muchísimas gracias. Okay. Bueno, Jali, hemos comenzado bien, ¿verdad? Sí, que sí. Dos mil pesos. Necesitamos, buscamos justamente once mil cien pesos para que este muchacho pueda adquirir esas tres pintas de sangre. Mañana tiene el compromiso de dializarse, de hacerse la transfusión que se hace y él necesita del respaldo de nosotros. Una llamadita más en, esta, en este corte para irnos a la pausa y luego continuamos. Eso por aquí. Sí, buenas tardes. ¿Quién me habla? Ramón Pérez, Angelito. Ramón Pérez. Angelito Pérez, gallero. Angelito, saludos hermano, bienvenido sobre todo. ¿Cuál es su aporte para nuestro joven Hailey? ¿Qué es lo que necesita la joven? Hermano, él necesita tres pintas de sangre. Cada pinta de sangre cuesta $3,700 pesos. Más no por una pinta. Dígame... Una pinta, manda para acá. O sea, ¿usted colaboraría con 3.700? Sí, señor. ¿Usted me lo hace llegar o cómo lo haríamos, señor? Yo le voy a dar la dirección, mande de una vez aquí a la casa. Bueno, pues deme su número de teléfono para que él se comunique con usted. 809. Sí, señor. 980-7777. Constructora Pérez. Muy bien, ahí está, constructora Félix Gracias Pérez. A... Ah, muy bien, muy bien Hermano, él le estará llamando 809-980-7777 -77. Sí Muchísimas gracias Pérez, Bueno, ya tenemos una pinta segura, ¿verdad? Y eh, vamos a ver por aquí Última llamadita de este bloque Y nos vamos al corte ¿Eh? Y deme, de, de, el, le daré el número del luego también Para que sepan que él le va a llamar desde ahí Buenas tardes buenas Sí, ¿quién me, ¿quién me habla Lorenza López Lorenza López Lorenza López cuál es su aporte de aquí de Sánchez cuál es su aporte de aquí dos mil pesos dos mil pesos, ¿2, pesos? Sí. muy bien pero él hay? tiene que dar un número de cuenta pero bueno físicamente usted lo tiene no, para quiero. para que pueda pasar por allá no hay que aquí en Sánchez Ah, de Sánchez Samaná. Bueno, no. eh, él dice que no tiene un número de cuenta. ¿Se lo puede, se lo puede poner por Caribe Express? Bueno, no le escucho. Deme, deme, mire, vamos a hacer lo siguiente. Deme su número de teléfono. Él la va a llamar. ¿Y se ponen de acuerdo ustedes dos? Sí. Ah, ok. Bájale el tono para que no se tisheye. Ajá. Deme su número, deme su número. 809. Sí. Bájale el tono. 809, le escucho. 383. 383. 0057. 383. 0057. Muy bien, él se podrá de acuerdo con usted en lo adelante. Muy bien, gracias. Lorenza López. Vámonos al corte y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo. Permítanme recordarles que el Comellaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Y a nombre de Eli Llaves, vamos a recibir esta llamadita. ¿Quién me habla y desde dónde? Buenas tardes. Buenas tardes. Le escucho distinguido. ¿Quién me habla? Aquí Mario Marcelino le habla. ¿Mario Marcelino? Sí. Don Mario, mi querido, ¿y usted? Gracias, gracias. Sí, viéndose el gran maestro ahí. Llevando la buena nueva a la provincia de Duarte. Usted sabe la estima que le tenemos, ¿verdad? El gran aprecio, señor. Mario, gracias, gracias. Mario por aquí tenemos a este joven, a Hailey, que. Sí, sí, ¿verdad? póngale una pinta ahí a Mario Marcelino. Sí, ¿sí? 3,700 entonces, Mario. Ajá, sí, eso lo eh, pasen por allá, por, por, por, por, por la deña mía, por, doña mía, doña esta gracia. Eh, por aquí, por el negocio, o deme el teléfono. Sí, allá amigo, por sí. el negocio, 2440025. 2440025. Tagraza, muy bien, mírelo bien, es el, es el que va a pasar por allá, ¿eh? eh yo no voy a tratar, pero para que lo mire bien, que es él, mírelo ahí. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, okay, yo creo pero que... yo le algo para que pueda presentarlo allá. Sí, sí, no, él él, él, él, él, mire la cara de él, él va a pasar por allá, es él que va a pasar, es él. Está bien. Y libertad 150, digo. Muy bien, muy bien. Libertad 150. El, eso es okay. presto, eh, autopresto. Valga la publicidad para autopresto. Ahí está, en la libertad. Bueno, última llamadita, porque ya hemos completado, pero ¿verdad? Para facilitarle a él que él pueda desplazarse, ahora para comprar recarga, para el tele. Última llamadita. ¿Quién me, ¿A quién me habla? Buena. Sí, ¿quién me habla? Eh, Dania Burgo. Dania Burgos. Ajá. Para que pase por la Castillo 162, buscar mil pesos. Muy bien, muy bien. Dania Bulbo, mil pesos. Deme su teléfono, Dania. 809. Sí. 588. Ajá. 0549. 0549. Hermano, hemos completado. Muchísimas gracias. No más llamadas, Jorge. Ya hemos completado. Incluso nos hemos pasado ahí, creo que con unos 700, 800 pesos. Pero ¿qué lo va a necesitar para desplazarse en el motor? ¿Alguna recarga o algo? Eh, Hailey. Aquí está. Miren, yo quiero decirle que Hailey va a llamar desde el teléfono a las personas que nos han llamado. El teléfono de donde Hailey va a hablar y le va a llamar es el teléfono de su madre, que es el 809-313-2270. Es 313-2270. De ahí es que Hailey va donde su madre y va a comenzar a llamarle a todos. Para él luego entonces comenzar a pasar y comenzar a buscar allá a recoger este dinerito. Hailey, ahí está. Gracias a Dios. Una claro, vez más, no, dele no, las no. gracias a ese público que ha colaborado con su causa. Le quiero dar las gracias primeramente a Dios y luego a usted por darme el espacio. Que Dios me lo siga bendiciendo y también al público, a cada uno de ustedes. Especialmente a Chago, Banca Chago, que yo pasé por esta mañana y le implanté. Y ese hombre no puso pretexto para ayudarme con una ayuda. Bueno, amén. Amén. Bendición entonces. Ahí está. Gracias a Telenor por permitirnos, a Telenor por permitirnos sí. hacer este tipo de evento sí. Manténgase por ahí entonces okay. y seguiremos en lo adelante. Miren, señores, denuncian joven desaparecida en Ojo de Agua Salcedo. Se trata de Nicauri eh, Bautista, quien tiene varios días que salió de su residencia y no ha aparecido hasta el momento. No se sabe de su paradero. Vamos a ver qué nos dice entonces el Padre de esta joven. Adelante. Ella con hoy tiene cinco días. Sí, eh, yo fui a la, a la autoridad de, de la fiscal. ¿Qué le han dicho? Ellos me dijeron que iban a estar investigando el caso. Eh, por por, eh, por eh, Facebook nos comunicamos con ella. Eh, ella llamó a la hija mía y conversó con ella, que ella dijo que estaba bien, pero no se sabe si he dado sí o no. Porque no ha aparecido aquí, en el lugar donde ella vive. Porque esa es la voz de ella. Y yo la conozco a ella cuando ella está... Eh, está su bolo yo le, la conozco. Cuando está mal o cuando está bien. Okay. Eh, eh, se le ve que es un delincuente. Eh, la, la placa de vehículo que donde ella anda. Eh, no es de, de vehículo, de otro vehículo. Sí, de otra persona. No no, no se sabe de dónde es. Pues vía de otro, de otro tipo que anda por ahí. Ella llega llega con él pero ahí también él, él lo tumbó porque es un tumbador bueno ahí está señores miren matan hombre próximo a un supuesto punto de drogas en Pimentel fue ultimado este muchacho a tiros la noche del viernes próximo a un supuesto punto de venta de distribución de sustancias controladas droga eh, se trata de Isidro Esteban Acosta Paredes la DEA de 29 años Residía en el sector Cueva Bajo de esta ciudad, así que vamos a ver esa información. Adelante. Mentira, ese muchacho nunca, nunca, ni siquiera con nadie tuvo problemas. Pueden preguntar en el barrio, ¿quién, es, quién somos esa familia? ¿Y quién era él? Ese muchacho nunca, ni siquiera discutió con nadie. Nunca. He nunca nunca tuvo alma. problemas, nunca ha usado alma, nunca. La familia de nosotros no es así. La familia de nosotros es humilde y decente. Que esperamos que la justicia se encargue de eso. Que se hagan valer la justicia porque ese punto haya matado ya como tres gente y sigue funcionando. Bueno, señores, ahí está. Caramba, ¿eh? Miren, apresan al acusado justamente de ultimar a esa persona. Se trata de Franklin. Caballos o Ceballos Padilla, alias Mareo, de 28 años, residente en el sector de al Valle, aquí en San Francisco. A Ceballos se le acusa de ser la persona que ultimó a Esteban Acosta Paredes, la DEA de 29 años, en un hecho ocurrido en el municipio de Pimentel. Vamos a ver cuando era trasladado aquí eh, este joven lo que dice sobre las acusaciones en su contra. Adelante. Lo que pasó... ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame. Que el tipo me quería atacar. ¿Te quería atacar? Sí, entonces... ¿Qué pasó entonces? Me fue ese ahí. Le pasó lo que sucedió, me fue ese jefe entre nosotros. Todos. Esa, ¿Esa arma era tuya? No, de él. ¿De él? Sí. Bueno, ahí está, señores. Así que la policía está investigando este caso y se encuentra esa persona detenida demandan instalación del circuito 24 horas de energía eléctrica en el distrito municipal de la peña la junta de vecinos encabezada por nuestro amigo José estuvo presente aquí en el día de hoy en Telenor denunciando esta situación y vamos a ver adelante Hace unos cuantos años venimos enfrentando problemas con el asunto del circuito 24 horas la cual nos hemos reunido en reiteradas ocasiones con las autoridades del norte y prácticamente han hecho casos omisos aunque se han realizado algunos trabajos la cual tenemos eh, las instalaciones en un 85, un 90% por pues la cual exigimos que se nos, se nos conecte el circuito 24 horas de lo contrario esta, esta delegación de la Junta de Vecinos Gabriel Moren que representa una comunidad que exige que se le, cita, se le conecte ese circuito de lo contrario vamos a implementar un sinnúmero de lucha en la próxima semana hasta que se nos escuche nuestro llamado los apagones se han incrementado también porque teníamos alrededor de 16 horas y creo que no están cumpliendo con eso porque si la luz estaba programada a veces llega por la mañana o llega a una hora que no inesperada ...por la que la programación ya también se ha roto. Hace mucho tiempo que venimos luchando... ...pero alrededor de dos meses atrás... ...nosotros, tres meses, nos hemos reunido con los incumbentes... ...llámese el señor Pablo de la Cruz... ...y Julio y otras autoridades... ...de las oficinas locales... ...ellos se comprometieron... ...a darnos una respuesta concreta... ...ahí trabajando en el circuito... ...hasta que se conectara... ...un transformador que llegó a San Francisco de Macorís para suplir las necesidades de los demás barrios y sectores que le hace falta el circuito 24 horas, la cual Matalarga, Valle y otros sectores ya han sido instalados. A nosotros se nos ha dejado, eh, no sé si con los fines de no instalarnos, por eso queremos enfrentar esta lucha. Bueno, gracias, ahí está. Gracias, señor director. Y ojalá y que se le pueda cumplir a esta gente de la peña que han venido reclamando esta situación desde hace muchísimo tiempo. Vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Los afectados por el fraude de Muné SRL este fin de semana realizaron una eucaristía en la Catedral Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís. La misma fue presidida por Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco. Y es que todas estas personas, señores, estos miles de ahorrantes, que hay millones y millones, miles de millones de pesos... También envuelto en todo esto, en este escándalo, en este desfalco, ya no encuentran qué hacer. Han hecho de todo. Han protestado de manera pacífica frente a Muné. Han conversado con ellos de manera pacífica frente a Muné también y dentro de Muné. Han protestado de manera enérgica frente a la oficina de Muné y le han cerrado las puertas han hecho rueda de prensa, han llamado la atención, han hecho piquete de todo, han hecho esta, estas personas que humilde y fruto de, del esfuerzo de su trabajo durante mucho tiempo, tenían su dinerito ahí ahorrado y se lo han cogido, se lo han robado hasta el momento, sí, se lo han robado porque cuánto ha pasado y no le han dicho nada, y solamente las personas que han venido aquí y, y solamente le han dicho que Muné va a ahorrar a sus clientes con devolverle el dinero. Pero se han quedado solamente en bla, bla, bla y le han robado, le han robado su dinero a ellos. De manera hoy, perdón, este fin de semana también para de esta manera y pidiéndole al Todopoderoso que le devuelvan su dinero. Ellos realizaron esa Eucaristía este fin de semana en la Catedral Santa Ana, que le devuelvan su dinero a los ahorrantes de Muné, Caramba. Apresan joven acusado de agredir mujer dentro de una discoteca anoche aquí en San Francisco de Macorís. Así que se trata de Robert Evangelista. También fue golpeado, Tiene, tenía su suerte ensangrentado este muchacho. Tras supuestamente él llegar a la discoteca y golpear a una mujer, la discoteca Avalon Discote. Así que ahí está. Mírenlo ahí cuando era conducido. Él dice que no, que él no le agredió a ella. Vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. ¿Qué fue lo que pasó? Explícame todo. No, esa mujer que se puso... Tú sabes cómo se ponen las mujeres. ¿Por ¿Qué, por qué? ¿Qué es siento que tú estabas celoso, verdad? Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú estabas celoso si tú fuiste maltratarla? No, no, ella hay cámara en hablo, tú podías averiguar y a ver. ¿Tú me entiendes? Yo no tengo ningún derecho para yo maltratarla a ella ni nada de eso. ¿Cuál es la relación entre sus parejas? Sí, yo la, yo la mangaba, tú sabes cómo se dice a ella y siempre me veía con ella y eso. Robert Evangelista. Sí. Claro, si ella hay cámara en hablo, lo que vayan a revisar, yo le digo hoy que algo a ella y ya. Yeah. Eso es lo que yo digo de mi padres. Ahí está Robert, dice que pueden observar Que se pueden observar los videos de esas discotecas Para percatarse, ¿verdad? Y comprobar de que él en ningún momento maltrató esa mujer Miren señores, la violencia se ha incrementado A propósito del hecho que veíamos De los crímenes, de los asesinatos De los atracos La violencia eh, ha aumentado en las calles ...y sobre esto le cuestionamos al general... ...aprovechamos la ocasión también para cuestionarle sobre el servicio de emergencia... ...o el sistema de emergencia 911... ...¿qué nos dice el general de la plaza... ...Horizon Olivense Minaya? Escuchemos... Eso, eso es social... ...nosotros no podemos hacer nada, eso es social... Problemas social de la familia... ...los principios, los valores... Eso es social. ¿Pero qué le pueden ustedes recomendar, verdad, a propósito de eso, ¿no? para evitar de que esos casos lleguen aquí? En el caso de hoy tenemos parejas que se han herido, mujeres, riñas, entre otros. Se puede recomendar tantas cosas, pero eso es familiar, eso es social, eso es intrínseco de la familia. Eh, yo siempre he dicho que debiéramos hacer una... Eh, a la sociedad civil, a la iglesia, católica, evangélica todo el comercio, ustedes, la prensa, todo el mundo unirse y visitar esos hogares y esas sociedades que tan, están que difusas para ver si corregimos esa violencia que existe, esa obligado que tú tienes que ser obligado mi pareja, obligado que si nos separamos tú no puedes tener otra pareja, eh, que los niños, los papás no saben dónde están que con quién andan, todo principalmente ustedes de la prensa, que tienen, que tienen tanto poder de, de, de, de amplitud a nivel social, vamos a ponernos eso, usted tiene un programa, los programas aquí de, de, de, de, de variedades de aquí, de los canales de aquí de Macorís, de la provincia de Duarte y de la región, hablar con la sociedad civil, hablar con los padres, hablar con, con la, los, los clubes deportivos, hablar con, con la iglesia católica y evangélica. Hablar con, con, con los derechos humanos Todos esos organismos que pueden aportar algo Y llevarlo, nosotros estamos dispuestos Nosotros tenemos buenos equipos para llevarle charlas A diferentes sectores Yo sé que el señor director general de la policía Nos lo va a aprobar inmediatamente pues Ahí están las declaraciones del general Horizon Olivense Minaya Miren, y hombres a machetazos A propósito de violencia Wow, esto fue en Villa Arriba por una supuesta deuda económica, José Miguel Polanco herido en su cara de un machetazo. Ahí está, miren cómo le quedó el ojo izquierdo a este muchacho. ¿Qué nos dice él? Veamos. Llegaste de trabajar. ¿Llegaste a trabajar? ¿Y entonces? Llegó un tipo y me tiró con colín, un machetazo, fue eso entonces. Uh -huh. Ustedes tenían problemas. ¿Por qué pasó eso, José? Dinero que me debía. ¿Él te debe dinero a ti? Uh -huh. ¿Tú fuiste a cobrarle? No. Ey, yo fui de le estaba pagando dinero. ¿Entonces? Entonces ey, no quiso la palla y yo le estaba dando el metro el Ah, bueno, ¿era tú quien le debía a él entonces? ¿De qué cantidad de dinero hablamos? 1500 pesos, 1500 pesos. pesos. Entonces te dijo que no, que era poco. sí y inmediatamente te dio un el machetazo. Uh -huh. dónde fue eso allá en Villa En qué sector? El sector del Barrio David. De ¿Cómo se llama la persona que tiró? Whitney. ¿Qué hizo el luego que tuvieron el machetazo? Se fue. Bueno. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú te dedicas? Trabajar en no. En la comunidad de La Cabulla, Arcadio Hernández Alberto Tejada resultó herido de varias estocadas, puñaladas, por otro hombre también, otro hecho de violencia acontecido este fin de semana. Este hombre tiene diversas estocadas. ¿Qué nos dice el señor Arcadio? Veamos. Bueno, sinceramente, yo iba con una persona, amigo mío, en el motorcito. De repente se paró el colmadito y brinda una cerveza. Yo con un vaso, que yo ni iba a vivir, ¿no? Ese muchacho llegó de por ahí que andaba para la cabulla y vino para drogado. Y me está haciendo fuerza, presionándome en, en, en provocación. ¿Cómo se llama él? Eh, eh... Yo ni el nombre de él lo tengo, nada, porque yo no me he tratado con personas así nunca. Pero, diablo, ¿cómo que ella llama a mi muchacho? Pero usted lo conoce, Alcadio, ¿usted sabe quién yo es? Yo sé quién es. ¿De qué sector es él? De allá, de la cabulla. Eso es de fue la, la cabulla, de la 40, de la 40. ¿A qué pertenece la cabulla? A la, a la Vega. A la Vega. Entonces el cáliz. Entonces ahí es, hey, no, no hablamos más nada y lo que hizo que de una vez jaló y me dio ese tocado ahí. Ustedes no discutieron, ustedes no, dos. No, no, no. No. Pero no, habían tenido algún tipo de no, riña o no. otro inconveniente tampoco. Nunca, es que yo no soy de problemas, yo no me meto a problemas. ¿Qué piensa usted que pasó entonces ahí? ¿Qué pasó? Ay, yo ve que él me estaba eh, me. Yo pensé, este tipo lo que está es drogado, este tipo está borracho y drogado. Porque, óigame, usted, yo no tengo que saludarle a usted con op opreciando, eh, ofendiendo, porque es una ofensa. Usted quiere eh, manipularme a mí. Entonces ahí fue el que pasó y vino, ¡pam! y me dio de una vez. ¿Cuántas, no... ¿Cuántas heridas le hizo el propino. De verdad que yo no sé cuántas, hay una grande, sí hay. ¿Varias, varias puñaladas? Porque tiene una en la cara también. Tiene... Aquí, aquí, me, me sobó algo por ahí. ¿Luego que lo hirió, qué hizo? No, ahí se puso vuelta un loco ahí entonces, que, que quería decir que acabarme de matar. Digo yo, Dios mío, pero yo me estoy muriendo y ya tú vas a querer de matar. Bleh. El grupo se puso ahí, se puso ahí. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Lo atraparon? Eh, sí, ahí se fue. ¿Qué le pide usted a las autoridades? No, eh, que hay que hacer justicia con eso, porque el muchacho eh, no debía usar eso a mí. Porque, eh. Bueno, señores, pero esto no termina aquí, porque también otro hecho más y otro herido. ¿eh? Vamos a ver en esta ocasión lo que dice Juan Carlos Tavera, herido también de otra estocada por una mujer. Esto fue en el sector Olimpia Él da su versión, según él Cómo pasó todo, veamos Sí, Tiene un cuchillo, tiene un cuchillo Entonces, ¿dónde fue que murió eso? Eso fue en la Ribera de Jaya. En un colmadón, un colmadón Eso fue ahí en Callejón Un día en la Ribera de Jaya, Como dicen en Callejón Luego que ella te hirió, ¿qué hizo? No sé, ella la agarraron inmediatamente la gente de por ahí. ¿Cuántas cuánta puñaladas fue, fue una sola estocada ahí en el, el país? ¿Ella ya te había tenido problemas con otra gente con... con varias muchachas también sí? Bueno, qué podemos decir prácticamente algo de lo que decía el general, verdad? La familia juega parte fundamental de todo esto, la orientación. Miren, los hechos violentos no dejan nada bueno de por dios. Vamos a reflexionar, vamos a ser un poquito más comedido. Los hechos violentos generan eh, intranquilidad, descontento, eh, tristeza, cárcel, muerte. No, así no, de por Dios. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, aquí estaremos mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo.